Buenos días a las compañeras y compañeros. Estamos en el micro de Capital con Patricia. Buena semana. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal? Con mucho entusiasmo porque esta semana... Hay plenario. Hay plenario de delegadas y delegados. Va a ser el primer plenario de este año. Ya en la jornada se eligieron muchas compañeras y compañeros en, en varios turnos, pero falta. Tenemos que hacer un plenario eh, numeroso, masivo, porque estamos recibiendo un ataque y un ajuste fenomenal. Vamos a analizar qué quedó después de estas elecciones. Muy ¿Cuál bien. es la tarea del sindicato? ante la nueva situación que se abre, bueno también el problema de la inclusión Debate que está en todas las escuelas y no solamente un debate, una realidad que se está enfrentando con el cuerpo y con la psiquis, porque la situación realmente es tremenda. La crisis está golpeando en las escuelas. Mucho. Patricia, y de, recordanos el lugar y el horario para que todos sepamos. Se ven 12, en ambos turnos, turno mañana y turno tarde. Eh, toda, ¿Cuándo? ¿Cuándo eh, es? El día jueves 27. Este jueves 27. Jueves 27 vamos a estar allí. Además vamos a debatir el problema del salario que no está cerrado con el IPC trimestral ni con estos bonos que ya se fumaron uh -huh. y también el problema de la infraestructura. Hay movilizaciones, asambleas por esta cuestión, tenemos que unificar todos estos reclamos. Bien, entonces nos vemos este jueves en el CEPEN 12 en ambos turnos, en ambos turnos a fortalecer sí. ese cuerpo de delegados. Mucho porque tenemos una lucha que organizar. Muy bien, nos vemos en el próximo miércoles Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.